Y bueno, pues vamos a continuar agradeciéndole primeramente el hecho de que esté con nosotros. Gracias por estarnos acompañando, gracias por todos los veces que ha visto este devocional y esperamos que continúe usted pues, con nosotros. El tema de hoy es en él estaba la vida. Y lo vamos a estar basando en el Evangelio de Según San Juan, en el capítulo 1, versos del 1 al 9. Dice lo que dice la Escritura eh, con respecto al Señor Jesucristo. Dice en el verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Aquí está hablando de una trinidad, en el principio era el verbo, o sea, era Jesús, y el verbo era con Dios, o sea, ahí estaba Jesús con Dios, dicho así de esta manera. Pero dice también, y el verbo era Dios, o sea, en las formas, como usted lo quiera ver, es algo de lo que a veces es un poco intrincado para nuestra mente, eh, pues que, que está limitada para entender lo que es la Trinidad de Dios, porque muchos no creen en la Trinidad de Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Pero aquí nos está dando una revelación en el Evangelio de Juan, lo que es, dice en el verso 2, este era en el principio con Dios, o sea, Jesús ya era desde antes, desde antes, no desde cuando vino a nacer de María, sino ya, él ya era. Por eso el Espíritu Santo vino y pudo sembrarse allí, por así decirlo, de alguna forma, de alguna manera, en el cuerpo de María para que pudiera nacer Jesús. Y dice en el verso 3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí podemos ver, ¿verdad? Que todas las cosas, aún hasta el mismo embarazo de María, Jesús intervino. ¿Cómo? como Dios, como Jesús mismo y como Espíritu Santo, porque fue lo que se le presentó a María, el Espíritu Santo, de una manera extraordinaria, maravillosa y para Dios no hay nada imposible. Entonces, vayamos al verso 4. Empieza lo que sigue diciendo. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Cuando está hablando de la, de la luz, Está hablando lo contrario a las tinieblas o a la oscuridad. Por eso ya en el verso 5 nos dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y a veces las tinieblas pueden ser también conocidas como ignorancia, el ignorar nosotros de una manera, pues, porque no tenemos todo el conocimiento, y es normal eso, como seres humanos, estamos limitados, a no entender y no comprender algunas cosas divinas de Dios, de las cosas santas de Dios Para poder entender A toda plenitud Pero por eso está la escritura Para ayudarnos a entender mejor Lo que Jesús hizo, hace y hará Ya en el verso 6 nos dice Bueno, en el verso 5 nos dice también Y las tinieblas no prevalecieron Contra ella O sea, lo que no entendimos Lo que no comprendimos Dice que no prevalecieron Las tinieblas no prevalecieron O sea, la ignorancia no prevaleció Pero ahora ya en el verso 6 Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Dice, este vino, ya en el verso 7, este vino por testimonio para que diese te, testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. dice qué interesante? Había un parentesco, hablando humanamente, había un parentesco de Juan y, y de Jesús por las familias. Hablando en la carne, eran primos, dicho así de esta manera. Entonces, pero Juan vino con un propósito también. Su nacimiento también fue con un propósito. Pero lo dice aquí en el 8, no era la luz. O sea, el que estaba con un propósito, pero él no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Cosa que mucha gente no lo pudo entender en el tiempo que ellos estuvieron presentes físicamente. Y Ya en el verso 9, para finalizar, dice aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre. Venía a este mundo. Ya estaba pronosticado, ya estaba dicho, ya, ya había sido profetizado. Y cuando viene, no le vieron como el Mesías que estaban esperando. Pero lo triste es que todavía, a pesar de que han pasado ya más de dos mil años de que Jesús vino, todavía hay quienes no lo tienen y no le han recibido como el Dios verdadero, como el salvador del mundo, como el salvador de sus vidas. ¿Y sabes por qué? porque se está todavía en las tinieblas espirituales. Y si está una persona en las tinieblas espirituales, no puede tener al que es verdadero. Oremos para que Dios nos dé la sabiduría, para que quite las tinieblas y podamos entrar en la luz, en esa luz admirable que es Cristo Jesús. Oremos, Padre, le adoramos, le bendecimos. Gracias por esa divina trinidad, que es difícil de entenderla para muchos, pero Denos la revelación Padre Santo Para entender toda la plenitud del Padre Toda la plenitud del Hijo y del Espíritu Santo Y como dice su palabra Que nuestro cuerpo venga a ser el templo Para que aquí habite usted a través del Espíritu Santo Porque nos dice que no ignoremos que nuestro cuerpo es el templo de él, del Espíritu Santo El cual tenemos no de nosotros sino de usted Padre bendíganos para entender todo esto Bendíganos para que nos dé la luz, para que nos dé la sabiduría, para ya no nos salen las tinieblas espirituales, para la honra y la gloria y la alabanza de su nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Bendiciones y esperamos que este mensaje de este devocional de hoy pueda haber sido de provecho y de bendición. Bendiciones.